¿Qué eh, pasó? ¿No paramos? Paz. No, una parada táctica. ¿Y táctica dice Uy, <risa> No, una, ni chingados. A... Pero... <risa> ni, ni lo intentes. <risa> no, pero cuatro tombos en una patrulla y nada, no. <risa> y, sin, y sin pistola. ¿Qué respete ¿Cómo que Usted se no tiene visto la... Se vicia, papá. Compañeros, me copian. Eh, esos esos... Pues, eh, teiserazos son porque un caballero me estaba pegando bofetadas. <risa> oh, no. En el culo. Porque me estaba azotando. <risa> no ponían azotadísimo. Sí. Tú si sí me putas armando recocho en una patrulla. ¡Ja, <risa> Caminé por de puta Sí, yo la conocí En el hospital, me estaba atendiendo Usted no se pierde nuda, ¿no? Y ahí nos quedamos un buen ratico. No, pues, hasta que, que hasta que le llegó como, yo no sé si eran Mario, yo no sé quién era, güey <risa> Y se nos cagó el parche Ahora que tienen pues, placa y todo y tal Oye, sí, Uniforme. Nah, ese alcalde no trabaja, marica, ya. Nah. No, no. Y los escoltas menos. Nah. <ríe> eh, ¿Qué pasó? ¿No un paramos? Pan. No, una parada táctica. Y tatica dice Uy, cómo es el... <risa> Uy, Uy se me ese me mamá tomado Uy, pero No, no ni chingaros no. pero... <risa> Ni ni lo intentes Ese <risa> <risa> no subió por acá hay que ver, Pantalón azul, ¿sí o okay. qué? Sí, esas maricas terminan sí. siempre allá en la, en el banco. Sí, eso es lo malo de es que suman y solo quieren bala. Ajá. No, qué caja. Y la revisaron, le mostraron el bolillo. Cañas, Cañas estaba mostrándole que el bolillo les dijo: ¿Cómo no? Es que tengo el bolillo bien duro y yo: ¿Qué? <risa> pero si sí, la. La segura es bien. No, sí, y la sí. otra también. Sí, sí, no, las dos son bien, sí. Aunque siento que a una le voy a sentir como el bolillo, pero bueno. Sí. <risa> ya lo tiene pero en la garganta, atorado. <risa> Uy, ¿Cuál? no, me, este va tomado. <risa> Te más que... No, pero cuatro tombos en una patrulla y nada, no. Y sin, y sin pistola. ¿Y cómo? ¿Cómo que Usted sin no pistola? Tiene pistola. ¿Qué? Te hicieron. Conejo lo, lo bajamos y hay que votado y luego usted lo matan. Me Se vicia, papá. Compañero, me copian. Eh, esos esos eh, teiserazos es son porque un caballero me estaba pegando bofetadas. ¿Qué? ¿Qué <risa> en el culo. Porque me estaba azotando. <risa> No tenían asotadísimo. Tú sí, si me putas armando recocho en la patrulla. Javier <ríe> <ríe> por barrio, me puta. Espera, tanqueamos Ay, no. <ríe> bofetas. <ríe> que caja. Le siguen dando Hoy. bofetas en comisaría. <ríe> Voy a decir por radio. No, no, es, Me confirman lo que pasa en comisaría Siguen dando bufetadas Afirmativo eh, Aparecer es un ente mal, maligno Tiene el casco rojo y... ¿Cobri, coviri? dice coviri? Un ente maligno, dice Se manta fumado Lo están poseyendo <risa> ¿Qué? Okay, ¡Suave! Cañas están GoPro, sí. 60. Saludo para los de la GoPro. <risa> no, pero no me está viendo nada. Por eso. <risa> ¿Cómo así? Ya la llevamos. Nos va a hablar los cuatro. Permite <risa> su DNI. Ey, señor, quédate quieto, hombre. Eh. ¿Me permite su DNI si está nada señor? Me... Quieto, me, eh. <risa> sí, mal, señor. Uy, pero yo no tengo nada y Por ahí me... Uy, no. Me cagué socio. Uy, no. Vea, vea, vea no disparo, vea, vea, vea, vea, Alto, alto, alto, Deténgase. Hola. Hola. ¿Hola? Ay no, ni Uy, no, Hola, ¿cómo estás? Hola a todos chicos, estoy muy bien espectacular y espectacular, increíblemente mundial, vale. Oh, oye, qué bueno. Hola, la ¿Hace mucha no te ella? Me, me, me, me habían secuestrado y todo y me han el ¿Qué? Sí. ¿Cuándo? Hace, hace como un montón, unos días unos y todo channel. Y oh. me han rajado las piernas y... Hola Felipe, tonias, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vas? ¿Bien me o qué? La cara y me cortaron mi lacito y todo también, ¿vale? ¿Qué? Sí, sí, sí, no. sí. sí. Y le voy a decir a, mi, a mis novios que, que le corte la lengua a los sapos que me pusieron No, ¿qué? Todo. ¿Cómo? Sí ¿A tus ocho novios? No tengo oh. ocho, tengo veinte ¿Ya son veinte? Sí, son veinte ya Solo que me borraron todos los contactos del teléfono y solo tengo <risa> algunos porque mi novio pobre no lo no me ha escrito ni nada No te abandono... ¡Ay! Uy, Paulino, le voy, a, le, le voy voy de mañana al concurso de talentos y voy a cantarle una canción de desamor a Paulino porque Cata, trae la, la moto, Cata, traes la todo. moto Sí Sí, le voy a dedicar una canción de desamor que me duele en mi corazón Y no me puedes cantar un pedacito De la canción esa no, pero de otra canción sí Dale, dale, cántame un bueno, pedacito. Bueno, después quedamos y todo, estás un poco... Listo, cansado? dale, dale nos vemos en paraje central, ¿vale? Dale, o Voy a, a... comisar ya y los canto a todos por Compañeros, hay eh, 60 no, acá cuíate. cerca de plaza. Hágale. Los cuatro vamos en camino a ese 10-20. Ah, son compañeros. Vemos a compañeros acá en la escena. Parecer santa diciendo a un caballero. Eh, perdón, ¿alguien me puede recoger? Ya mando 10, no pasa nada, no pasa nada. multas, ¿me puedo ir. espere un momento. Oh. Nos llevamos también a este que salió a correr también. ¿Y qué? ¿Y qué? Todo mundo a correr. El que me está protestando salió a correr. ¿Qué de desorden ¿Verdad? ¿Verdad? Me esposaron así pues por la cara. Me policial. ¿Ah? El que me estaba? Sí, me ¿Vos por qué saliste corriendo? ¿Qué opina? ¿Usted qué opina, compañero? O sea, Salí salió corriendo porque ese señor tiene mi cédula. Y no me la ha entregado, sí, Y por eso salió corriendo. Pues detrás del que tiene mi cédula, obvio, se me pierde y que. Ustedes, no me... dos, Usted Ustedes tacio, dos salieron y corriendo juntos. Ustedes dos salieron ah, corriendo, Por eso no, lo está haciendo. No, y, y, y, ¿Y qué? ¿Me está haciendo? ¿Por qué? Decime por qué. ¿Sabes por qué? Por, por falto a respeto a la autoridad, de y de a, de salta a, el procedimiento. No, señor hombre. A ver, va a llamar el abogado. Porque tengo colgado. Este Ve, ¿por qué me esposas a mí, pana? les estoy diciendo que salí corriendo porque. Tenemos. El puse que tenía sí, mis o seguras. O sea, lo corriendo también. Esto este me da escucha lado. con el man de allá. Mi Antes de que mi compañero saliera corriendo detrás de mí. ¿Y yo para qué iba a correr? No, señora, no ninguna excusa. Vea, amigo, vea, amigo. Vea, le cuento. Haga silencio un segundo, ¿vale? Haga silencio un segundo. Definimos su situación que y si hay que soltarlo, que... lo soltamos. ¿Listo? Listo, tranquilo. De momento, bueno, mantenga Porque la calma y digo, haga silencio. Señor. ¿Listo? El compañero, aceptado. me regala su nombre, por favor el problema es que o está sea, muy agresivo, nosotros a mandar nada. es que tiro, denigrar y andando a eso, porque sale a correr, porque sí, el señor que tiene mi sí, le repito, en garaje central, salió a, a correr, el oficial que tiene mi cédula ha controlado, controlado. No, me tenemos me los dos presuntos que sospechosos que capturados, ah, porque pues estaba corriendo, me había acabado de servir mi servicio comunitario, sí, un oficial que estaba allá, estaba haciendo, así que lo pueden llamar a grabar, símelo David, no, nada, compa. Cuéntame ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿En qué andas? Vale, aquí que me acabo de dar cuenta que mi carro se lo llevaron los dioses ¿Y eso? Pero estaba en la tienda de ropa y me estaba cambiando Ah, pues no sé, hasta el chequeo a ver si no están los patios o algo Es que precisamente, es que a ver si puedes venir a buscarme Uy, compa, es que estoy en servicio en estos momentos no Ah, te contaba, no soy oficial, sí Ah, vale, van vale, no, todo bien, pues Dale, mi vale, si algo me avisas, ¿vale? algo a dijo. Y... eso. Siempre ah, sin bueno hay no bueno, una primera vez. Bueno pues de hecho pues tiene que argumentármelo legalmente sí, sí. porque ya no está, un sí. sí, es? así porque sí. Ya Martín, me está diciendo que por disparo, luego que el orden público entonces por qué. Nadie lo acusó no, por disparo acusó por disparos, señor, por disparos. aprenda sí. a escuchar señor. Es que no escucha Nadie lo, lo que acusó le estoy de disparos, nadie lo acusó de disparos. Señorita. Usted me acaba de decir, salió una zona de disparos, Escuche por eso lo paramos. No, lo que un estoy diciendo. Había un, un reporte de no, Llegamos ahí Uy, no me acuerdo cómo es que se llama ese más. Hey, incógnito, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Son tres compañeros por sí, sí, falto, sí, no, falta si no, de respeto a la autoridad, listo. Sí, llame igual, pero Fernando. No tenía nada que ver porque sale correcto. Primera, La primera vez se la Decirle. Porque ya le dije, iba a sacar. De Decirle loca a la compañera. segunda bachiloca se la Segunda. Se segunda ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tercera. Cuando ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? le la, la autoridad ¿Cuándo? ¿Cuándo está con, ¿Cuándo cuando está acá con el, su pues compañero que salió correr cuando los detuvimos. a usted está sirviendo a usted está sirviendo a usted no a usted no a usted a ese señor. O Se llegó diciendo ¿Compañero? que era un abogado. está abogado. Entonces, está pues, vale, sí, sí, a no está sirviendo a usted a Dale por la radio. Mi nombre es el abogado, ¿listo? Vaya, por pues ese, no nada. Afiro, correr. vaya pues por la pared, señor. Detrás del oficial que tiene mi cédula. Ay, mío, usted mío. no salió a correr, usted salió a correr con este señor. Ajá. Entonces. Y todo está registrado, señor. Todo está registrado en todas las cámaras que están por acá cerca. ¿Listo, señor? Sí, señor, usted se llevó mi cédula. No me llevé Pero ninguna usted salió, cédula, usted salió corriendo. Yo usted estaba... Se fue y mi compañero tenía sus papeles Pero usted se fue antes de que él saliera detrás de ustedes No, es una gran mentira Me dicho, No, tranquilo, ya... eso está grabado Tranquilo, eso está grabado. Tranquilo. está grabado en las cámaras de los vehículos Listo, bueno, ¿y qué pasa? Okay, ¿Qué pasa? Que no está asumiendo su... <risa> es sí, que no, no está lo que Es El señor tan descarado, Dios mío pues Son oficiales de verdad Son oficiales de verdad Son bachilleres y... Oficial, usted que yo veo que usted es de un alto rango, eduque a esta gente. Que riendo es en un procedimiento. Oye, policía, por favor, la me pone, ya sé, ya sé, me pone comparando que yo no tengo el todo el día. comparendo, no me han devuelto no, pues, la cédula. Le va a tocar tener todo el día, señor. Entonces, por favor, ya, se mmm. en el procedimiento. Entre, entre mejor hagan silencio, más rápido se agiliza todo, listo. Pero el silencio que tienen que ver, estamos haciendo nuestros derechos, claro, no El, el derecho primero. de que insultar a los oficiales. ¿Cuál claro. derecho? O Sale sea, corriendo en un, un puñetazo, procedimiento. Dos puñetazos claro. y dos veces Ah, entonces es una falta gravísima, para esposarme sí. y mandarme para la federal. Sí, sí. Afirma, está saltando un procedimiento, señor. Hermano, ¿usted fue que salió corriendo? Okay. Como, ¿Y cómo procedimiento? A él, si yo, salí corriendo, eh. yo, yo salí corriendo. Pues yo salí corriendo. Y no hizo nada. Salido no. corriendo fue porque ha Lo único que están haciendo es ganar puntos para que vayan al calabozo. Así que sí. quédense calmados. Ah, no va, no va, no Se soluciona todo y se les suelta. Listo. Listo. Ven, ven un momento. Listo, señor. Venga por acá. ¿Pero por qué va tan lejos? Ve, eh, ¿Y ahí qué hacemos? O sea, ya, ya no sé qué hacer, es que... No, pues ya se les multa. Y vemos ah, bueno. que cometen algo distinto, pues ya toca a la voz. Listo, listo. Es que pensé que ninguno, ninguno estaba haciendo nada. bueno eh, al baño. Entonces... Vale, vale. sí vale. Sale. Bueno, ¿me pueden notificar por qué me están demorando? Eh, eh, Solo por saber. Agente. Muchas gracias. Ya le pasan sus multas, ¿vale? ¿Qué dijo, caballero? Caballero. ¿Qué, ¿Por qué lo demoraron? Policía. Okay, ¿Por qué sigo aquí? la gente. Porque señor, usted fue el demorado que causó que tomado. todo se, se ampliara. No. Vea, primero usted que todo, que en mi derecho, yo no he causado es... nada, señor. Yo no he disparado. Me llegan acusándome que yo había disparado. Que inquietud. La, la señorita ¿no atropelló a mi con compañero. Con, con su respectivo abogado. Listo. Aquí a nosotros no nos diga nada. Usted lleve a su abogado, lleve todos sus documentos en escrito allá se le atiende. ¿Cómo, perdón? Es que es mucha bulla. Uy, pero ya me puso a la multa, ya me puedo ir Que bueno, si necesita poner una que este en comisaría sí, puede presentar. tranquilo, tranquilo oficio. que yo sé Yo sé qué es lo que tengo que hacer, tranquilo Entonces, ¿para qué preguntas estupideces? No estoy en de estupideces, viendo por qué estoy aquí parado Porque están groseros locos Porque tienen parado supuestamente porque salen y corren. Y entonces, entonces sí ¿sabes para qué? Que... falta de respeto, no tienen ética ni nada ¿Por qué sale corriendo? Pues, Cuando ha un de bachiller. Ahí sí, ahí sí está. Dale, dale le expliqué. Dale, corriendo. ¿Listo? dale, dale, corriendo. Entonces, por eso está capturado. Bueno. Ya, fácil y sencillo. Bueno. Se si va a poner una queja. Mucho gusto, Daniel Figueroa. Ya la puede poner. Listo. Y su nombre, caballero y placa. Señor Figueroa. De las gafitas. Señor policía. Bueno, uy, ese mayor que es ese, ese rango. Buenas noches, Buenas noches oficial. oficial. Buenas noches. ¿qué pasó acá? General, eh, lo que pasa es que aquí los muchachos, eh, el caballero sin camisa, saltándose los procedimientos policiales y el otro sujeto estaba... Eh, insultando Faltando el respeto a los oficiales Vale, vale, vale. Entonces Ahí para atenderlo en cuenta pero, carayero, el tengo una pregunta Todos los policías deben decirme el nombre y la placa Por si tengo una queja, esta no me lo quiere decir Me dice que, que venga el abogado O el abogado, entonces me dice No, ese manqué eh, Listo, entonces eh, También se le puede poner multa por calumnia Sí, porque colonia, sí quiero dar una, una queja. Ah, Muldan, existe yo creo. Sí. Que no existe. Se la, la busco y se la coloco, listo, señor. Dame la, dime tu placa y tu nombre, por favor, porque yo quiero dar. Ahorita no se lo voy a decir. Ahorita se, se no sabe doy? que es un derecho de los civiles, ¿o ¿no? Uh -huh, sí, señor. Ah, listo. Pues, tranquilo. De buena, me dieron un presidente. que ya chaleco quién para atender ese cubo ya que no hay ningún mayor disponible creo eh... El... venga al fin qué hacemos con esta gente Ya estoy ya lo iba a insultar teniente ¿También? me copian ya les pusieron la multa se pues ha muteado están sordecidos Bachiller, bueno, teniente está con la raya para acá. Ahora. Bueno, ahí. No entiende, puro ah, bueno, hay puros bachilleres. Ya nos sí. vamos, pero igual se puede. Sí, no, para aceptémoslo y tisqui. Sí, Si aceptemos, Arias, si sí. quiere vayas, ah, a usted y yo ahí yo, los, yo los cojo ahí a ellos. Ella es que se con un la compañero. La de la chaqueta, el... de pues, pues, la chaqueta ya tiene las tres multas, ¿listo? Para ¿Cuál es la chaqueta? ¿Cuál, compañero? El, el negra con blanco. ¿Qué? ¿Qué sí, el de la te chaqueta te te negra, el, el que tiene chaqueta. El otro estás? Vaya, ¿Cómo no se la Es cuatro. Eh, compañeros, el teniente no se encuentra, ¿cierto? El guaro, vaya. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, 8. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Bueno, compañero. Uy, yo creo que esa gente si ¿Quién puede hacer código? Yo lo voy a aceptar con un compañero. Pero son de acuerdo. ¿Cómo? Espero. Eh, ¿cómo? ¿Cuántos ya, son ellos? Son tres. Ah, tu moto. La que te... Ah, están la moto. Esa me dañaron moto mi moto Me faltaba una. <risa> eh, pero... ¿Y qué se los hizo proceder? Es la mía, ay. es que, no, y es es que el teniente no está ahí. Él. Ese código está de hace rato sí, ahí. Eso es barco, Yo Estoy ya, estoy feliz. Yo es cuatro. Hágalo proceder, por favor. Atracó uno el guaro. No se vuelvo a repetir es cuatro me compañeros ¿Tiene mi cédula? Uno... David Verdugo. ¿Cómo? ¿Usted por qué, ¿Qué usted me entrega una multa? Sin atracó uno. No Ruiz. ¿Qué por Ruiz? Eh, copia. Ya deja no eso así. Usted atracó uno por favor? Tiene alguna queja dirigida a la comisaría. Una, como una multa. Si no, tiene mi cédula. Ah, bueno. ¿Quién está en comisaría? Sea comisaría Daniel Figueroa. Camilo Arias. Esto Daniel Figueroa ¿Confirmó? que no me eh, decir, atraco me uno. Hasta que, luego eh, y muchas después. gracias. Recibido. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. A mi capitán se quedó ahí, ¿no? ¿Quién falta acá? Eh, el tipo este, Ludwig Falta A ver, ¿cómo que se fue? Él está en otra patria Suase, suase. ¿Cuál, cuál, Curse? Oye, estoy como detenido, jue madre ¿De dónde está? Bajé eh, al central y se lo dejo ahí Dale Esperen un momento muchachos. Eh, si al alguien maneje mientras ahí Hola, señor oficial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, sí. Bien, bien. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Fumo o qué? No, nada, yo no fumo. Ah no, no me amarga. ¿Qué? Es que tengo la de maricas. ¿Qué? ¿Sospechoso o qué? Sí, sí, sí no, más es este Oiga, man. Venga, Venga, este levánteme las manos, levantame las manos, levantame las manos, las manos, levantame las manos, las manos, alejate las las manos, Hasta luego a ah, ese maestra lo detenemos chao. Vale, chao. atropellaron a este man weón Subite, subite. Subite, vamos por ese man. Suerte que esto está lleno de huevos. que poco. Ay, madre, se habla que esta mierda no. No. No. Aló, aló. Dale, estoy. Ay, ¿qué es esto? Sí, ¿sabes? todavía esto manes ahí con eso... No. Espere, marica, espere... Vale, vale... yo quiero uno de esos... ¿Un okay, qué? ¿Un carrito de esos? Sí. <risa> Oficial... Dígame, dígame... Usted sería tan amable de llevarme allá a los patios, porfa, que necesito ir urgente... Bueno, que a ver, lo van a hallar en moto. Ah, lo lleva en oh, moto más no, no. rápido. Ese man creo que robó una tienda. Es Connor McLean. ¡Uy! Conoce oh, este man me. qué? Se le fueron detrás a los bares a pasarse el señor, ¿qué? puta. <risa> <risa> y espera, le salimos acá a esos piros de la moto. ¡Ay! <risa> ¿Sí, me puta, se estrelló? No. No, no, ¿Uh? no la toco, no la alcanzo a tocar, no. no compa, pero imagínate, se lleve una Ducati. Se lleve una Ducati en esta vaina. ¿huh? No, papi, esto es apenas para avisar ahí. Yo estoy <ríe> esperando es que, este man, que este man se desocupe y nos vamos en caravana o sea. <ríe> Sí, uy. pero la parque mac papi escuchan desde ahí las Oye, conversaciones. Ay <ríe> no. Uh -huh. Policía, policía de noche y de día bolillo ventiado suvatico puta que te voy a llevar a la UPJ 24 por weón. Prendamos un bareto que estamos en el intento, <ríe> que <ríe> bajaron como me siento este momento entrando por el... No el pavimento todo está perfecto y la hierba hace efecto. ¡Café! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡You know! ¡You know! ¡Centrales a 5! ¡Hey! ¡Gasolina! ¡Gasolina! ¿Gasolina? ¡No! R no le un culo Vamos, casi a la mitad No, está robando la gasolinería Esa noche ¿Aquí se le quitábamos? Pero es que en esta mierda, eh, huevón señores, por favor, un, un hombre más, un bachiller, por favor, para atrás No, ya ya ya ya están llenos pasó? No eh, me toca retirarme Me toca retirarme ahí, lastimosamente ¿Ah, No sé pues... no, entonces no vayas, no vayas Ah, no vayas No, un... el... no, el... <ríe> este no vayas mierda, huevón sí, sí, sí, sí, sí Jue madre, hay no sí, que... un... no que... Pero... ¿Cuántos sí, se sí, van? Sí, sí. ¿Se van dos personas? No... no. Ah, ya, ya vamos, tres le faltan... ¿Pero por qué? Ya vamos, tres le falta una... Ya, ya... Baje si usted, ¿Quién va a ir? Yo puedo ir... Baje sí, va, entonces, vaya atraco uno... Sí, ya, ya fueron... ya llevo la patrulla... Ajá, ¿Esto es qué? Marica, cero, erguero, allá en ese otro radio, bueno. Oh, horrible, parce. No, se está. Compa, y si, si se ponen todos con los códigos, que son? Y hablan como es. Esta vaina funciona. Sí, ya Uy, uy, qué dolor de cabeza. ¿Qué le pasó? Ay. El me vaso. dio como unas ganas de vomitar, me no hace. Uy, es por dos. No, baje la ventanilla. Ay, Dios, yo estoy tosiendo que me dé algo aquí conduciendo y que me desmayo, se imaginan. No, capaz que me desmayo. ¿Qué? Okay, no cabe. 80, 8092 están esos manes. 8092. Sí. 8092. ¿De qué es eso? 80, ay Dios santo. 80, ay habla, habla, habla. Ay, Diosito, y estoy tosiendo, no. Que me desmayo. Auxilio, me desmayo. ¡Cállese ese viejo lesbiano. Ah. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo están? ¿Y ¿Qué andaban? ¿Cómo les parece, Catalina? Si de policía? ¡Ja! ¿Ah? ¡Ja! ¿Ah? Con lo abusiva que es, y que policía ¿Cómo da vueltas la vida No tengo, no tengo, no tengo, ese es el cuento Aunque apenas llegue, pido un médico Sí, no, pues ahí vamos Oh no, ahí vamos chequeando todo Es el segundo día apenas Ah, vea, aquí hay un médico. Eh, no, la puerca mando mando está mando mando mando en la posílica. Hey, anda, anda, Fallets, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? ¿Cómo están todos, chicos? Puerta, ¿sí? hey, están pegados. Okay. Bueno, a si los puedo okay. de a todos. User in your channel, time down. veamos veamos veamos veamos uy qué poco ton de gente Cata sabe que yo la amo muchísimo Muchachos, si pueden responderme los dos Les agradezco. No. que como ustedes tienen mi diosa mamadísima ay no definitivamente Cata tiene los mejores seguidores Me llegó caído. De... Me llegó caído del cielo. ¿Quién me lo dio? No vi. Muy amable que me lo haya dado. No sé, no sé. veis que Camilo tampoco lo tiene. Entonces pues ya sabes, desde la siguiente que te lo pongas, hablas con Valencia. Él es el que está dando los permisos para que ya nos pongamos lo de la siguiente. Oficial, por favor, lo deja ahí en la pared. Vamos a decidirle con chalequito, para que sepas. Le puede quitar, porfa, favor, las esposas y... Y ya se lo pasó, a tomar las fotos y ya. Y fotos para que, ok. Para los fans. Caballero, puede retirarse por favor. Gorra, bandana y chaleco, muchas gracias. El chaleco también, por favor. Porque el chaleco Por favor se lo quitas, es un procedimiento, muchas gracias ¿Cómo que procedimiento? ¿Por ejemplo, lo tengo que quitar? Eh? Es que tengo entendido que... Necesitan mi cara, yo, yo no llano. Eh, no Se lo puede quitar si sí, es nada malo Pero entre más se demore más nos demoramos todos Excelente Ay, Dios mío, nos vemos bien diabólicos Se puede así. pegar hacia atrás y hacia la pared y mirarme hacia el frente. ¿Cómo? No sé, esto me está gustando, esto es ser policía ya. Como que es lo mío. ¿Cómo es un Enzo. Enzo. Okay. Enzo. Belic. Permítame su DNA, por favor. Enzo Belic. Siento que sí es que como me lo cambié así, cuando usted me estaba hablando, yo me lo estaba cambiando Ah bueno Cata ya sabes. Quédese quieto por favor Cámbiatelo Aunque no sé cómo vas a hacer con el chaleco, porque tú dices que todo te queda el mal izquierdo. Eh... Amigo, haga silencio y terminamos lo antes posible, ¿vale? Sí, Costado derecho, por favor. Costado derecho, por favor. Eso. Listo, ya con el. Ya, ya el guito puede... más. Ok, me va a los pantalones ok me le doy su DNI y ya se puede ir con ellos No, pues ya sabes, para la siguiente Ah, y Cata, ibas ¿y a estar hoy, ¿sí? En la misión, que hice? Ya le tomó las fotos Caballero, por favor, deja de cruzar los brazos Se pone de frente a mí ¿Quién, ¿Quién es el alto mando del día? ¿El señor de aquí? ¿Sí o okay. Sí, permítame. Capitán, ¿cómo, ¿cómo es su nombre, tú? por favor? Capitán. Oiga, estaba hablando aquí, ¿vale? Espere, espere. Ahorita habla con no, él. Venga, después habla con él. Capitán. Si se lleva más tiempo en esto, va a ser unas canciones. así que haga caso. ¿sí? Eh, ¿Qué necesita? Disculpa. Eso, que es así un momentico, en lo que le toman la foto y lo ¿Cómo es datos. su nombre? Eh, Mario. Mario apellido La puerca está en es la posición Hey giro Alexis, la bienvenido amigo, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Ay, vea quién llegó Giro a la izquierda Ah, no, verdad A mí no me bloqueaste en lo de gata, así que tú y yo estamos bien, tú y yo estamos bien <risas> Caballero, giro a la izquierda Ay, sí, sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué más? ¿Cómo andan todos? ¿Bien o qué? Y Qué anda haciendo, por favor. Permítame su DNA y ya eso es todo. Ay Dios. No, no, no. Yo sé que no has hecho nada. Yo confío en ti. Ay, vea, este tonto se está tomando fotos Y las va tengo la entrega de su DNI, muchas gracias ¿Sí? ¿Listo? Dale <risa> capitán Y a ese quién se lo lleva bien bien bien aquí segundo día de tombo Vea, ya hoy somos de la sijín es que bueno habitualmente vamos a seguir siendo de la sijín ¿sí? el cuento está en que pues allá hay que iniciar desde abajo así que de mañana o pasado eh, van a ver a catalina también con un chalequito de estos y de civil y tapando su identidad Hey amigo Vélez ¿Qué más, amigo? ¿Cómo vas? Bien o qué? Bienvenido Hey Johan ¿Cómo anda todo? Bienvenido, amigo. ¿Cómo vas? Bien o qué? Uy, mi capitán no copia Ay, no, soy muy tontito bueno nos vamos o... Ay, todos se van para allá y ninguno viene conmigo Ey Andrés, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vas? ¿Bien o okay? qué? La puerca está en la pocilca Bienvenido, bienvenido ¿Qué tal Juan Sebastián? ¿Cómo vamos? no Bien, okay. que bienvenido. Uy, hasta ahí no fue con medio pueblo. Ve, qué bueno, qué bueno sean todos bienvenidos chicos, chicas yo soy más nuevo que catan esto así que ojalá y les guste y me tengan mucha paciencia si tienen consejos, sugerencias, háganlas que yo las acepto con muchísimo gusto